Módulo académico de aprendizaje, ética profesional, unidad didáctica 1, fundamentos de la ética. Todas las acciones humanas están acompañadas por decisiones de libertad que pueden sufrir aprobación, ajustes o críticas, debido a que afectan a toda una sociedad. Desde tiempos antiguos se hacen este tipo de reflexiones. A través del estudio de esta unidad, usted desarrollará competencias en el manejo de conceptos indispensables para interpretar los fundamentos de la ética. La primera actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación se denomina Confrontando mi Saber, y en ella se espera que usted logre autoevaluar los conocimientos previos que tiene alrededor del curso.